y es una canción que habla de justamente a veces en contravía de esa manera en la que siempre estamos que es moviendo para podernos ver ahí. Sí. Uno, dos, tres. No saber qué hora es Qué tiempo hace, hacer allá afuera Si hace frío yo caeré Y me toca no es tiempo de moverse No hay baile, no hay velada Pero adentro algo canta y estoy bien Si los más que más Tiempo que parece muerto En realidad vas un sendero Es este el silencio las es que a veces Esta bien va a seguir Percibir Hoy el de la la cumbre, la pared hoy de de es de hoy hoy